Vamos aquí. La amenaza de no, estado. No ¿no? Me apuro. Puede Voy que haya algo bueno el H. Voy allí. La cosa parece más interesante por aquí. Castiguemos esta área. Aquí hay un G7 Empieza la cuenta atrás del anillo. Podríamos mirar aquí. ¡En marcha! Aquí hay un G7, Scout. Podríamos mirar aquí. Vayamos aquí. ya! Haciéndoles comer plomo por aquí. Podríamos mirar aquí. Atención. Impacto confirmado en un bot de carga. Nueva ¿Qué barca. que pueda A haber aquí? Si la Necesito una mejora de arma. El de fuego. Aquí hay un depósito de suministro. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Aquí hay un alternator. Aquí hay, aquí hay munición ligera. ¡Más, más! Un minuto. El anillo está cerca. ¿Qué creéis que pueda haber aquí? Vayamos aquí. Me aburro! A ver si animo esto un poco 45 Estoy vigilando a ese vector El anillo no está lejos Si alguien me necesita, estaré por aquí A mi bola ¡Mola! Aquí hay un depósito Encendido. de suministros Menos de 30 segundos El anillo está cerca ¡Debo ir más rápido! ¡Vaya! Aquí hay un depósito de suministros. ¿Ya estamos dentro del anillo? ¡Vaya! ahora que me ¡Aquí hay una R301! ¡Lo quiero! Nueva parca, equidad vuestras cero. Necesito una mejora de, de arma, selector de fuego. Llega un pack de supervivencia. ¡En ¡Marcha! Una mejora de arma. La marca ha sido eliminada. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 2. Aquí hay una mira, corto alcance. Aquí hay una mira, corto alcance. Necesito <tose> una mejora de arma, selector de fuego. Vayamos aquí. y veo una torre de salto. ¡En marcha! ¡Susurras! Disparando. ¡Recargando! los escudos ¡Curando! Allí hay un enemigo Allí hay un blanco Lanzada. ¿Me avanzando. Me han visto. Me están dando. No, ¡Tedme! no estamos solos. Recargando. Este Pe de <risa going along> Esto no te dolera. Aguanta. Ha caído el último miembro. Un pelotón menos entre nosotros. Hola la siesta. ¡Curando! ¡Vayamos aquí! ¡Colegas! Un segundo, recargando escudos. 45 segundos y está lejos. Pero bueno, no hay problema. Aquí hay una llave de cámara. Se ha, Se ha proclamado una nueva barca. Atentos a la nueva parca. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 1. Necesito una mejora de arma. Selector de fuego. se mueve! ¡En marcha! ¡Ya! ¡Corred! más rápido! ¡Más, más! Colocando un portal. Portal no listo supervivencia. Hey, deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia. ¡Vayamos por aquí! Usando de... ¡Ah! bot un segundo, me dieron derribada, más rápido, más, más. Tire la baliza de reaparición y hacer que vuelva. Vamos. Ronda 3. Empieza la cuenta atrás de la niña. Estoy curando. Enemigo avistado. estás a